Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver Hardware interno de PC Y para eso tenemos una CPU Le decimos CPU, pero en realidad esto es un gabinete donde adentro vamos a encontrar muchos componentes de hardware de PC incluyendo el CPU ¿El CPU qué es? Empecemos diciendo que CPU es una sigla en inglés que significa Central Processing Unit que en castellano vendría a ser Unidad Central de Procesamiento o unidad central de procesos para decirlo más en concreto se trata del microprocesador Eso en realidad es el CPU como es un componente principal de la computadora que determina entre otras cosas la velocidad y la capacidad que va a tener para procesar información y además es uno de los componentes más valiosos del hardware interno de la PC, entonces por eso por extensión decimos que esto es una CPU pero en realidad esto contiene a la CPU junto con otros componentes de hardware vamos a empezar a verlos yo ya le saqué los tornillos que tiene acá. Acá vamos a encontrar en la parte posterior los puertos. Y en la parte frontal vamos a encontrar también otros puertos para conectividad y para comunicación. Bueno, acá lo que podemos ver es que tenemos muchos componentes unidos por cables. Los cables son conectores. Vamos a ver cada uno de estos en detalle. Pero ya podemos observar que acá tenemos la fuente de alimentación. Esta plaqueta grande que tenemos es la placa principal o placa madre o motherboard. Vamos a ver cada uno de estos componentes en detalle. Pero también les puedo señalar que acá está el disco rígido o disco duro. Y acá arriba tenemos la unidad de disco óptico, es decir, grabadora o reproductora de CD o de DVD. Veamos los componentes que tenemos acá. Disco rígido. Cable para conectar el disco a la placa madre, la plaqueta madre, esto es el microprocesador, acá tenemos una pila, una memoria RAM, esto es una placa aceleradora de video 3D y un ventilador o disipador de calor para el microprocesador. Esto es la plaqueta madre o motherboard, también se le llama placa base o tarjeta madre, es la placa principal donde van a ir conectados los demás componentes. Vamos a ver que esta plaqueta tiene varios puertos ya incorporados. Los puertos sirven para que la computadora pueda conectarse con otros dispositivos. Por ejemplo, con los periféricos, es decir, hardware externo, impresoras, monitor, teclado, mouse, parlantes, etc. Vamos a ver los puertos que tiene esta placa madre. Estos de acá son conexiones de audio. Además de conexión para parlantes, micrófono y entrada auxiliar, vemos que tiene tres más que son para sonido envolvente se utilizan en videojuegos, películas o para conectar un home theater estos son dos puertos usb este es un puerto para red se utiliza para conectarse a internet o a una red local y estos son para video dbi, VGA y hdmi los tres son para video monitor, un televisor, un proyector, etc estos azules son usb 3.0 que son más rápidos. Acá tenemos otros USB 2.0 y este se llama PS2 y es para mouse o teclado. Además de los puertos vistos, podemos agregar que antiguamente existía un puerto para impresoras, denominado puerto paralelo LPT1. Este puerto quedó desuso, ya que actualmente las impresoras se conectan por cable USB o en forma inalámbrica por Wi-Fi. Otro puerto que ha desaparecido es el puerto serie, que se utilizaba para mouse antiguos y también para joysticks de videojuegos. Aún perduran en algunas computadoras los puertos PS2 para teclado y mouse por separado. En este caso están diferenciados por colores. Verde es para mouse y lila es para teclado. Por último, podemos agregar que las conexiones de audio también se diferencian por colores. El verde es salida para parlantes, el rosa es entrada de micrófono y el azul entrada auxiliar. Bueno, eso sería todo por esta clase. Vamos a hacer las actividades y vamos a continuar aprendiendo y profundizando para saber mucho más sobre el hardware de PC.